El y 18 de septiembre, en dos jornadas intensivas, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche con un intermedio, estamos pensando en desarrollar un curso de capacitación para nuestros licenciados en nutrición y en bromatología y otros profesionales de la salud, porque tiene que ver con todo lo que es actividad física y deportes relacionado con la nutrición eh, la inscripción eh, es online. Este es un ámbito que genera mucha eh, investigación en estos momentos, está muy en, en desarrollo, de ahí que eh, todavía en la currícula es este, incipiente su enseñanza y por lo tanto es muy interesante darlo en un curso de posgrado como este. Todo esto también nace a raíz de una experiencia del año pasado un taller que organizó la cat, una cátedra de la licenciatura en nutrición, eh, que estaba en principio preparado para el ámbito de, de sus alumnos, pero él, tuvo mucha repercusión y mucho interés, y por eso se pensó en implementarlo como curso de posgrado, o sea, con mayor amplitud horaria, mayor profundidad de temas y apertura a todas esas otras profesiones. El curso va a estar a cargo del licenciado eh, Luciano Espenna, Luciano es licenciado en nutrición y ha hecho posgrados en metodología de la investigación y sobre todo tiene mucha experiencia en la práctica de la nutrición deportiva. Él es director de la licenciatura en nutrición en la Universidad de Morón eh, y tiene otras actividades también de posgrado. Decimos que está relacionado para todo aquel que tiene que ver con estas actividades, este, no solo nutricionistas, repito, y, y, nutric y bromatólogos, sino también para aquellos que son entrenadores, los que están a cargo de gimnasio de alguna manera, profesores de educación física. No está cerrado para la gente que no tiene el grado. Lo que cambia es la certificación, porque hay muchas personas que por ahí no tienen los estudios necesarios, pero sí les interesa eh, esta temática.